Hola amigos del canal, hoy vamos a probar otro juego para pasar un más rato. En este caso el juego se llama Intruder o Intruso y en japonés pues está clarísimo, ¿no? Entonces mmm, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a empezar. Bien. Empieza como que estamos delante del ordenador y estamos leyendo el periódico y que ha habido pues 47 casos de, de asalto a casa, ¿no? Cierra tus ventanas y tal. Bueno, supongo que no tengo barra en las ventanas, ni rejas. Y que si un intruso quisiera entrar, pues no. Cago en la madre. No podría hacer mucho por pararlo. Nada. No hay otra. Ya puedo controlar el muñeco. ¿Esto qué es? Un texto para abrir las cartas. Supongo que será mejor que nada. ¿Y esto qué es? Right. Solo por si acaso. Parece como un martillo. Pero bueno. Vamos a verlo. De verdad habrá entrado alguien. Voy a echar un vistazo. Pero que se oye. Dios, la, el ambientillo que da esto es tétrico. ¿Eh? ¿Se oye la calle? Qué guay. Pues sí nos han entrado. Así que me parece que esto va a ser un juego de. de sustos. Que va a pegar sustos. Dice que entremos a la casa. Estamos en la cocina. Aquí hay como un armario Dios, pone nervioso el ruido ese Esto es un armario Eh, y esa puerta Cuidado Se ha callado Lo que sea se ha callado Dios, hay manchas en el techo Que no son sombras bueno, tenemos un baño muy bien. Aquí no te puedes afeitar porque no te ves. Pero vale, vale. Seguimos. Supongo que no me puedo ir, ¿verdad? No, no nos deja. Pues yo qué sé, vamos para abajo. Porque he visto aquí unas escaleras. ¡Ah! es que vi la puerta. Hay más puertas que, que, que nunca una carpintería, otro otro baño y la lavadora, no no un baño, es de... pero que has oído eso? Bueno, a ver que Ni cago la madre que lo parió y ese pito. Pero sí. ¿Dónde estoy? Todas las habitaciones vacías. Parece como... que no hay nada. Que según andes, a veces el ruido... Donde estoy, me ha trancado aquí. A veces el ruido, había otra planta para arriba. Pues sí. Pero... Por Dios con las puertas. Nada más que en puertas habrá gastado el, el tío de hacer la casa. O sea... ¿Y por qué soy un pitido? Esto es como un dormitorio. Aquí no hay nada. Ostras. No, no, no me cierres. Esta otra de las habitaciones. Aquí no hay nada. Una ducha. Estamos en la escalera y de las cuatro puertas que había, hemos abierto una, dos, tres... ¿Y esto qué es? ¡No, no te cierres! Ah, es mi puerta, ¿no? La que he abierto. Aquí no se ve nada. El armario no se puede hacer nada tampoco. Uh. Joder. A que resulta que vamos a ser nosotros el intruso ¿Y, y hemos entrado en una casa. No, porque se oyó el cristal rompiendo. Se oyó el cristal. Ser, no hemos podido ser nosotros No creo que hayamos sido nosotros Otra habitación vacía ¡Ostras! ¡Yo! ¿Qué es eso? Como un alien. Ja. ¡Ostras! ¡Qué guapo! No, no ha dado susto. Sinceramente no, no ha dado susto. A mí no me ha dado susto. Pero viendo las letras japonesas me da la sensación de que es un juego de estos típicos de... ...de los bichos y los espíritus japoneses... ...seguro que ese bicho es algo de Japón... ...si alguien lo sabe que lo diga... ...pero el rato que se pasa aquí... ...es malo, ¿eh? O sea, es malo porque... ...sabes que te va a pasar algo... ...luego resulta que, que lo malo es que hay un bicho... ...y que te va a comer... ...pero bueno... ...pero el juego está bien... ...está muy bien... ...no para un 8... ...para un 7 no lo sé... Yo le pondría un, un, un 6,5 sobre 10, un 6,5, porque no llega al notable ni se queda en un aprobado, o sea, un poquito más, quizás tirando al notable. Pero bueno, veamos la puntuación, la puntuación la hemos dado, así que bueno, el juego pues me ha gustado, está entretenido. Y recuerden ver que hay más vídeos de terror en el canal. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse y nos vemos en otro juego. Así que hasta la próxima.